Hablemos por favor en los cielos para que esto no quede impune. No que tu la tierra la serán vendida, Que tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada de los negros,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 Hola, soy yo Vasconcelos y quisiera expresar mi solidaridad con Felipe Durán, fotógrafo, encarcelado hace 300 días por mostrar imágenes de la represión a la cual le sometí el pueblo mapuche. La verdad es que sigo apostando en más educación, menos represión, por ese Chile en el cual creemos. Y como fiel defensor, del derecho a la expresión y a la información, pido libertad para Felipe Durán, fotógrafo chileno. Vamos Chile. Si tus tierras serán perdidas, si tus hijas serán violadas, si no hablamos, si no gritamos, el silencio no se ve de nada, de Hablemos por favor.